Yo creo que la primera cosa que nos ayuda a mirar al pasado es pensar que no estamos al frente de algo que nunca se ha vivido antes. Eh, los cambios tecnológicos radicales han existido antes. Si pensamos simplemente a la invención de la electricidad, que hoy día usamos de manera eh, eh, abundante, eh, imagínense cómo era una fábrica eh, antes de esa llegada. ¿sí? Por ejemplo, no podía trabajar después de las horas eh, de luz. ¿Por qué? Porque el, el, el, la, la fábrica se ponía demasiado, con demasiado sombra. Entonces, primero nos enseña que, hay, eh, que los cambios son algo con lo cual podemos aprender a, a vivir. Segundo, que cada vez que esas revoluciones industriales han ocurrido, eh, hay ansiedad que se genera de parte de los trabajadores y, y eso eh, a veces con escenarios un poco eh, pesimista que sugieren que es el fin del trabajo y la verdad es que no hemos visto eso en las revoluciones pasadas y no hay manera de pensar que la actual va a ser diferente. Eso no significa que no hay ganadores y perdedores, pero en, en, en total los seres humanos que quieren trabajar vamos a seguir encontrando puestos de trabajo en esta nueva economía que se regenera cada vez. Y justamente lo que también estamos aprendiendo es quién son esos perdedores y ganadores. Y una de las cosas que nosotros encontramos es que la relación entre nueva tecnología y capital humano se ha transformado en el tiempo. Que no es algo que es constante, que siempre entonces los trabajadores más calificados se han más beneficiado de la nueva tecnología. Sino que parece que la primera revolución industrial había sido al revés y que los trabajadores más calificados de la época, que no eran ni doctores, sino sí que eran los artesanos que sabían cómo coser, cómo hacer eh, eh, no sé, un plato, eh, cómo trabajar el metal, fueron ellos que perdieron porque sus trabajos se automatizaron. Y después de esa revolución industrial, lo que encontramos es que nace esa relación que hoy día se ve con la computadora, que es que los trabajadores más capacitados se benefician más de la llegada de esa innovación. Hay un par de elementos que hay que considerar. entonces. Eh, no es necesariamente el caso que hoy día las mujeres tienen menor nivel de educación que los hombres. Y entonces no hay que necesariamente pensar que esa nueva revolución industrial podría perjudicarla. Al opuesto, podría beneficiarla por varias razones. Una es que, que como se habló en el panel, hay... Eh, nuevas herramientas que pueden aumentar la flexibilidad laboral y sabemos que una de las grandes razón por la cual las mujeres son perjudicadas hoy día en el mercado laboral no tiene que ver con su capital humano sino su deseo de obtener flexibilidad, probablemente por razones culturales que eh, hace que ella tenga otras tareas que cumplir en, en, en su vida no laboral. Eh, entonces puede ser que esa nueva tecnología podría incluso reducir esa brecha. Pero lo preocupante es que, aun que tenemos mujeres eh, que están superando en la educación superior la, el nivel de, de los hombres, también vemos una falta de entrada de esas mujeres en carreras que son particularmente beneficiadas por la nueva tecnología, que normalmente se llaman las STEM. Y entonces eh, entender cuáles son las barreras a eso es clave para hacer que esa nueva, ese nuevo cambio de revolución industrial sea beneficioso para las mujeres y no eh, perjudicándola